Yo yo, yo, yo, yo, yo, yo, ya te la sabes. Es carnal. el cuero. Es el cuero. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya es así, re reventando la bocina de tu cuadra. Ya te la sabes, es el vuelo, vuelo que hubo que tranza Sacando todo el estilo macizo Sacando todo el estilo bien verdadero, verdadero. Yo vengo de cero perro No me criticas porque si no te la vas a ver con mi santa muerte Estoy rodado de pura gente bien delincuente Chaleco anti Vengo de la calle oscura Santa Cruz Los Ángeles mi barrio levanto, levanto. Como quieres que te explique que mi vida ha sido adictiva Perdona mamá por la vida de loco que yo llevo La neta les vamos a darle fuego A todos esos perros que causan el ego Ego, ego con cuidado que ya llegó el pueblo el que tiene todos señalados con este refuego pa No me vas a tumbar, mejor con cuidadillo calla pa pa Cerebro anestesiado por tanta mota carnal. Don García, Don García. La vida sigue, soletas me persigue. Es mi compañía, de noche y de día. La noche ya muy fría y el morro sigue él camina rápido no lento, salió a la calle a demostrar su talento Para cumplir ese sueño que tiene desde pequeño Sin un peso empezando desde cero, subiendo cada cerro Él dice que yo me aferro con libreta y lapicero Su vida se la pasa escribiendo, también lo que anda viendo lo que pasa Que en su barrio permanece ya callado Es que no me aparto, este no es un rato Esté por vida hasta llegar a la cima, bendecido arriba en una tarima, a solas en mi cuarto, viendo mi retrato, pensando cómo has cambiado, solitario, el cielo ya nublado, un poco alocado, me siento ya mareado, no tengo ojos tumbados, pero voy a todos lados, voy a todos lados, lado casi. Lado lado. Y es el killer, es el man. Killer man. La vida en el guero, nadie me ha enseñado lo que se vive, en las calles es primero, bendecido estoy por el ángel caído del cielo, el que manda el 666, y el hermero, mero yo soy el que controla la zona, pa. el que los rebaja con pau. Pa, pa, pa. adicto a la dopamina, reventando las bocinas, de batones y caídas, soy adicto a la tinta, sueños y desilusiones cada renglones, pulga arriba quien me apoye, loco prendido del barrio del guero, marihuana la que manda es escasa ahora legal, lo mantengo real, los que están aquí conmigo son firmes, los que no, que se vayan a la yoga, son buenos pidiendo favores pero no regresa ninguno, yo, yo, yo, yo. perros, el FAC desde el infierno, así <túrame> soy yo, -oh! Y más cuando se meten conmigo, soy, soy enojón. Pues me vale verga lo que digan o no lo, lo que piensen. Yo voy a seguir, cueste lo, lo que cueste. cueste. Hay mucha gente en este ambiente de mi Dios. Dios, traidor, peor, pero yo soy ambicioso. El dinero me habla, y yo lo oigo y yo, yo lo, lo voy, voy a seguir. No me guío por, por el, el odio. odio, y si así fuera, sacarían de mí la fiera. La fiera. Me convierto en una, una bestia, bestia para defender mi tierra. Mi tierra. Yo no me dejo ni me voy a dejar, mi corriente corre como el agua Es freestyle, está el sucio y siempre frío, escalofríos me dan Hasta en la esquina, pues ya ni modo, ya que se le hace Yo hago lo que se me dé la gana, el desastre Fumense esta perros, a huevo. A huevo, desde el lado veterano la nueva, escuela. la nueva escuela desde el barrio 78, barrio Homs. 78 Homs.